Buenos días, ¿cómo andan amigos y amigas de la hora de Hurlingham? Hoy es viernes 6 de mayo, ¿no? Estamos bien. Sí. Este, lindo día, despejado totalmente, buena, buena temperatura para esta época del, del año y estamos acá con el amigo, con Ubaldo Luna, periodista. Eh, ¿Cómo andás, Ubaldo? Hola, Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo va? Estamos más cómodos con esta cosa, ¿no? Se escucha, sí, se sí, escucha bien. Sí, sí, sí, se escucha más bien. Más cómodo. Estamos muy, muy tranquilos, poniendo en marcha nuestro resumen habitual de todos los días viernes para compartirlo con la gente que se acerca y que comparte, naturalmente, nuestro espacio aquí en la hora de Burlingame. A veces uno, cuando arranca la semana, dice, che, viene floja la semana. No viene pasa nada. No pasa nada, hasta que en forma de catarata aparece la información que siempre está que en algunos casos hay que saber buscar y encontrar, y que en algún otro caso, algunos colegas también destacan y por eso claro. vamos a dar los créditos que correspondan. Por supuesto, y como siempre, aprovechamos para saludar a todos los colegas, uh -huh. este, y como siempre decimos, extrañamos de juntarnos, de sí. tomar sí, algo, brindar acuerdo. y chumer, un poco entre nosotros. ¿Por dónde arrancamos este bueno, camino? La, la semana pasada cerró, la nuestra comenzó con la visita, otra vez, en realidad no podemos hablar visita de alguien que vive en el lugar, pero sí con las actividades del Intendente en uso de licencia, Juan Horacio Zabaleta. Zabaleta tuvo una agenda muy agitada el último día sábado. Si mal no recuerdo, el viernes de la semana pasada fue el cumpleaños. del sí. Ministro de Desarrollo Social de la Nación por lo tanto, le mandamos un saludo retroactivo y puede invitar cuando quiera a la celebración. Pero por otro lado, poniéndonos ya más serios, el intendente en uso de licencia estuvo en distintas entidades que forman parte de las actividades que él desarrolla cuando puede, su agenda de ministro se lo permite, estar aquí en el territorio. Estuvo, como lo vemos, en, eh, eh, compartiendo una actividad con niños de fútbol infantil en la sociedad de fomento o en el club del barrio Los Patitos, en primer término, allí, entre otras cosas, el eh, Ministro de Desarrollo Social de la Nación, eh, adelantó lo que va a tener que ver con una actividad que el eh, club Los Patitos va a permitirle, eh, como siempre decimos, ¿no? acceder a mejores servicios, en este caso se va a renovar literalmente todo el club a partir de una intervención de la Secretaría de Integración Socio-Urbana, del ah, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esto va a ser para el playón, para un salón de osos múltiples y vestuarios nuevos, como lo dice Zabaleta, un club como los chicos realmente se merecen, niños y niñas de esa barriada populosa de barrio. El patito, los y, patitos, perdón. Y vos sabés que nosotros este, lo, lo conocemos, ahí el de los patitos, debe, sí. estar como, debe estar loco como perro con dos colas, ¿no? <risa> porque él hace años, que en cada nota que hacíamos, sí. o sea, y a ver cuando me toca a mí, sí. este, porque mi club necesita esto, ¿no así que este, desde acá le mandamos un saludo, porque para los clubes de barrio, es decir, ese tipo de, de, de renacer con nuevas instalaciones que el club no tendría ninguna posibilidad uh -huh. económica de, de poder pagarla, no, claro. solamente arrancar con el playón de cemento una fortuna a eso, sí. pero eh, revitaliza el club, revitaliza el barrio. Le da más, usa. más posibilidades de justamente de uso, porque después de una lluvia, por ejemplo, tener claro. un campo de tierra o de césped, en el mejor de los casos, siempre implica que las actividades se posterguen o se claro. cancelen. Se cancela una fecha directamente. Exactamente, y además en lo cotidiano, no un playón ofrece la posibilidad de incorporar también otro tipo de disciplinas deportivas que sean más abarcativas, también para niñas, no porque las niñas no jueguen al fútbol, sino porque se amplía justamente esa oferta que, que una institución de barrio puede tener. Celebramos además que sea justamente en una barriada popular como los patitos. Tengo acá un video. A ver, a ver lo podemos compartir, dale. Bueno, hoy sábado 30 de abril estamos en ¡Vale, Urlanda, ¡Vale, como la! siempre, en mi lugar en el mundo. ¡Vale, Verán a nuestras espaldas, la liga de fútbol infantil, los patitos con ¡Vale! calciclón, los chicos de la... Hola bueno, de la clase 2016, 5 años, vamos a hacer una obra importante en este club a través de la Secretaría de Integración Socio-Urbana, vamos a hacer playón deportivo, lo vamos a cubrir con techo, salón de usos múltiples, vestuarios nuevos. Estuvimos junto a los Scouts del Sagrado Corazón, que van a hacer un viaje a fin de año a Córdoba, más de 100 Scouts, eh, chicas y chicos que van a estar yendo a, a Capilla del Monte y, y los vamos a acompañar y los vamos a ayudar y, bueno, y almorzando como todos los sábados eh, eh, con los centros de jubilados, el centro de jubilados Luz de Vida en William Les mando un abrazo grande, que tengan un buen fin de semana. Y, este, y bueno, es el, el típico Juan que uno ha visto, uh -huh, este, sí. estando en, en funciones plenas, dando vuelta por los clubes, porque los clubes también le hacen la persecuta encima, este, por favor, hace esto, porque como... El, como él dice, una vez que vos le diste una mano a un club y colaboraste, eh, tenés la fila ahí sí, atrás. Sí, claro, claro. No. y además eh, los clubes están muy vinculados entre sí y rápidamente con un reguero de polora, esto se va conociendo, ¿no? que claro. llegó tal mejora para los clubes. Lo que está muy bien, por otro lado, uno puede discutir en algunos casos ciertas atribuciones del Estado respecto a las áreas que le competen o que no le competen. Está claro que en las entidades intermedias, que en las instituciones acompañando, gestionando, acercando recursos, el Estado tiene que estar de la forma que respete, y después vamos a hablar en profundo de eso, claro. la voluntad de quienes han hecho, quienes han construido, quienes viven esos clubes cotidianamente, en este caso con la gente de Los Patitos. Después comentaba también Zabaleta la reunión que tuvo con la peña de... Bueno, en realidad hubo una peña, el grupo de Scouts Sagrado Corazón, que como lo decía el Ministro, se proponen un viaje en donde el Estado también los va a acompañar, y la última de las paradas de Juan Zabaleta, un poco también para festejar su cumpleaños, tuvo que ver con un centro de jubilados. En este caso con el centro de jubilados Luz de Vida, que queda en la calle Dante al... Yo creo 3000. que son estas sí. fotos, no estoy seguro. Esto, claro, exactamente. Son las fotos que tienen que ver con el centro de jubilados Luz de Vida de la calle Dante al 3100, en pleno corazón no. de William Morris, donde Zabaleta estuvo allí compartiendo una jornada de gente que lo conoce, que por supuesto valora su trabajo y su paso por la Intendencia, y que tiene esa relación ya afianzada con el Ministro, que como decimos siempre, es Ministro e Intendente casi en partes iguales de acuerdo a lo que su agenda se lo permita. ¿verdad? Sí, sí, bueno, pero es, un, es una suerte porque como siempre le digo a la gente, mi experiencia de haber vivido al interior hace que uno le cambie la perspectiva uh -huh. de la importancia que de repente uno viviendo en el Gran Buenos Aires... La gente naturaliza las cosas, ¿no? Sí. Entonces, este, en el interior, tu intendente luego tiene un cargo de ministro, ya tanto a nivel provincial como a nivel nacional, uh -huh. es motivo de que todo el mundo lo trata de aprovechar para levantar el nivel de las cosas en su localidad. Sí, eso es eh, así. Eso, y, y también convengamos que, así como los días sábados son los días en los que si su agenda se lo permite, Zabaleta desarrolla tareas que tienen que ver estrictamente con el territorio de Urlingham, también convengamos que el resto de los días lo dedica a una agenda repleta de demandas sí. en una cartera tan sensible como el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, porque esta réplica de actividades que tiene lugar en Hurlingham se da en innumerables puntos de la República Argentina. Si uno consulta la agenda de viajes del Ministro, te vas a encontrar con actividades hasta en dos provincias distintas en el mismo día, y que tienen que ver con esto, ¿no? con cierto modelo que Zabaleta forjó en su gestión aquí en Urlingham y que busca trasladar a otros escenarios y a otras provincias, por supuesto, con las diferencias del caso. ¿Por dónde seguimos? Bien, tenemos otra imagen en este caso que nos va a acompañar y que nos va a servir como puerta de entrada para ingresar al nuevo tema. Vemos un grupo de intendentes allí, ¿no? Algunos muy reconocibles, el caso en el margen superior derecho de Alejandro Granados, intendente histórico de Seiza, él y su familia, cuando no es él es su hijo, eh, eh, eh, eh, su hijo Gastón, cuando no es Gastón o Alejandro es su esposa Dulce Granados. No eh, debajo suyo está el intendente de Pilar, eh, Federico de Achával que para quitarse cierto... Cierta nobleza se hace conocer como Federico Achával, simplemente. Mm. Vemos al lado de Achával un rostro conocido, Damián Celsi, vemos a Mayra Mendoza de Quilmes arriba, vemos también al intendente eterno intendente de Verazate y Juan José Musi, abajo el hombre mayor de edad. Bueno, ¿por qué está Celsi aquí en esta imagen? Celsi tiene el raro privilegio, de acuerdo a lo que reveló un informe publicado en el diario Perfil esta semana de ser uno de los intendentes del conurbano bonaerense, si bien este estudio que llevó adelante el periodista de Imperio del diario Perfil abarcó a otros municipios también, es uno de los pocos intendentes que vemos allí, eh, decidió no comunicar ante un relevamiento de Perfil.com cuánto cobra como intendente municipal en Urli. Números que sí dieron algunos que tienen un ranking, por ejemplo, no está aquí en la foto, pero el intendente Julio Zamora del partido de Tigre, de acuerdo a lo informado, es el que percibe el sueldo más elevado en la provincia de Buenos Aires. Hay otros intendentes que también tienen muy buenos ingresos, el caso de Julio Garro, por ejemplo, si bien no es el conurbano, es el intendente de Juntos de la, del municipio de La Plata, él también tiene muy buenos ingresos. Eh, dieron a conocer sus ingresos, por ejemplo, el actual intendente de, de Vicente López, el intendente de San Isidro, que son los municipios, si se quiere, más fuertes económicamente de la provincia de Buenos Aires. Eh, así como Julio Zamora de Tigre está a la cabeza en este informe realizado, reitero, por el periodista Leonardo Imperio, del diario Perfil, eh, hay intendentes que son los más austeros. No están aquí las imágenes, pero sí se trata de dos intendentes que muchos conocemos porque son intendentes de la región. Uno de ellos es el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, mientras que el intendente de Morón, Lucas Gui, es otro de los que tiene ingresos muy bajos. La diferencia respecto a Espinosa y Lucas Gui es que en el caso del intendente de La Matanza, ante la requisitoria de Perfil.com, el equipo de prensa comunicó los ingresos que tendría el jefe comunal de ese populoso partido de la provincia de Buenos Aires. Pero Lucas Guía eligió otro camino. Lo eligió el municipio de Morón a través de políticas de transparencia que se instalaron durante la gestión de Martín Sabatella y que afortunadamente ni Ramiro Tagliaferro de Cambiemos, ni mucho menos la continuidad de Lucas Guía, su primera gestión, han desafectado, han dejado de poner en funcionamiento. Le cuento a cualquiera, son tres pasos simplemente. Hay que ingresar en www.moron.gov.ar, uno ingresa allí, tiene una pequeña pestaña que dice transparencia, y aparece el sueldo del intendente, como lo vemos aquí en una captura de la pantalla tomada justamente de la computadora, y aparece la nómina de personal completa. Todos los empleados y funcionarios del municipio de Morón, apellido por apellido, carga horaria, función que cumplen y qué salario le corresponde. Te digo, me ha pasado, Marcelo, sí. tengo gente amiga que trabaja en el municipio, y por ponerte a chusmear a ver si sí. en realidad esto coincide con la realidad, te encontrás con que esto es así. Y reitero, es algo que se viene implementando por lo menos, por lo menos me quedo corto, los últimos 10 años de gestiones municipales en Moro. Vuelvo a ser insistente con el tema que aprendí, de Osvaldo en el sentido del respeto este, eh, que hay en Morón por la cuestión institucional y, la, eh, y más allá del respeto, el respeto por la construcción de lo institucional, uh -huh. ¿no es cierto? Sí. Esto es, es algo que en esto eh, que es algo simple sí. y que es algo público, información uh -huh. pública, ¿por qué no ponerlo? No? Sí, por supuesto, porque además uno considera que después la gente evaluará si lo que percibe su intendente de acuerdo a la prestación que brinda es justo o en todo caso amerita eh, una mejora. y de, ¿Por qué digo esto también? Porque esto se inscribe dentro de una situación que se dio allá por, pasado, por los comienzos del pasado mes de abril. Nosotros hablamos aquí en la obra de Urlingam con la gente de ATE, uno de los gremios minoritarios, por cierto, que tiene representación entre los trabajadores municipales, que habían realizado el 8 de abril pasado una protesta reclamando mejoras laborales y mejores condiciones salariales en el municipio de Burlingame. Eh, afortunadamente después, días después, llegó un anuncio por parte del propio municipio a través de un comunicado en donde hablaban de un aumento salarial de 55% para los trabajadores y trabajadoras y además eso que definieron como histórico respecto al bono a la suma de 3.000 pesos mensuales para tareas de cuidado de las trabajadoras municipales. Cuando uno ya estaba redactando esto, se encontró con que desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, que es el gremio mayoritario para los trabajadores del municipio, su secretario general, Humberto Nito Bertinata, quien vemos en imagen, es el del chaleco azul, decía y aclaraba y corregía al propio municipio, Juan Jefe de Gabinete, explicando que en realidad el 55% era una suma parcial y que la mejora había estado en el orden del 70%. Eh, explicaba eh, Bertinat en declaraciones que efectuó a un, a un programa radial que eh, debido a una serie de bonificaciones, si uno sumaba todas estas mejoras salariales, se llegaba al porcentaje del 70%. Eh, sorprendía el sindicato municipal aumentara la cifra o el porcentaje que el municipio había informado inicialmente uno es bien pensado y dice bueno se habrán equivocado al momento de, claro. de sumar los porcentajes lo cierto es que hablamos siempre de un clima de salarios muy bajos entre los trabajadores municipales no solo de burlingham sino de toda la provincia de buenos aires que es el ámbito que nos incumbe el tema y esto lamentablemente no fue ni confirmado ni desmentido desde el municipio. A esta altura del partido, huelga decir que hemos reiteradas veces solicitado entrevistas con el intendente municipal y hasta el momento no hemos tenido suerte al respecto. Ojalá que esto lo podamos conseguir en algún momento. Está batiendo récord ya. Exactamente, llevamos casi, mm. estamos ahí a punto de llegar al año de gestión sin haber tenido contacto formal a través de conferencias de prensa o de entrevistas con medios locales más allá de las entrevistas que le ha brindado a algunos medios regionales, Damián Celci, el intendente interino de Ullingham. Lo concreto es que la cifra a la que hablaba, a la que hacía mención Bertinat, es un 70%, no el 55% que habría informado, que informó el municipio en un primer momento. Y este 70%, de acuerdo a un par de fuentes que he consultado, es exactamente el mismo porcentaje que habría recibido como mejora salarial no solo el intendente Damián Celsi, sino también todo su gabinete. Ah. Digo, quizá la corrección de Bertinat fue pertinente para que no, quedara, no se informara que mientras los municipales recibían un 55%, el intendente y su equipo de gobierno se aumentaban, se autoaumentaban un 70%. Reitero, estas son versiones que me llaman la atención porque me han llegado desde sectores del propio Frente de Todos y también de la oposición, que inclusive dicen que a diferencia de lo que se anunció en el municipio y esto es un pago en cuotas de esa mejora del 70%, la mejora salarial para el Jefe Comunal Interino se habría aplicado de inmediato en un solo momento retroactiva al pasado mes de febrero, insisto, ojalá tuviera la posibilidad de poder chequear este tipo de información, claro. eh, algunas puertas que uno ha consultado históricamente aquí en el municipio, está claro que por cualquier tema uno no, no molesta al intendente, pero siempre hay funcionarios de área que pueden satisfacer este tipo de demandas. Eh, cierto hastío ya se apodera de uno cuando uno golpea la puerta y nunca se abre por lo tanto, bueno, esperaremos la oportunidad de recibir una desmentida o una confirmación de esta mejora salarial que ni siquiera ponemos entera de juicio le corresponda o no al intendente de, de Urlingham en condiciones de interinato, Damián Celsi ¿Mm? eh, Justo ayer estaba mirando sí. que en el, en el Marechal van a traer obviamente que son toda gente periodista que son de afuera y van a hablar sobre el efecto de la fake news a nivel regional. ¿Lo viste eso? No, me, me tomó de sorpresa. Este, así que eh, traen gente que uno mira los apellidos y quién serán. ¿Quién serán? Igual que el otro día en temas de, de literatura, también era toda gente de Capital Federal uh -huh. este, que venía acá. ¿Qué le va a hacer? ¿Me vas a pasar la invitación, entonces? Sí, sí, sí. O sea, sí. no voy a ir porque no estoy invitado. No, no, yo tampoco estoy invitado. Yo lo vi en, en la página, decía, ¿esto qué es? En el, en el Marechal traen una serie de gente que van a hablar sobre el efecto de la fake news a nivel regional. O sea, seguramente vamos, nos vamos a comer mientras no nos nombren me mandan los abogados bien, bien, perfecto bueno, bueno, ¿por es, dónde seguimos? Eh, vamos a dar vuelta a la página en este caso vamos a ir a otra cuestión vamos con la imagen, así le tenemos como disparador y la gente no tiene que vernos tanto tan continuamente está bien, aquí. pero no pasa nada ¿qué le va a hacer? Bien. así te dicen, eh, es sobre el, lo que tengo puesto ahí exactamente, ahí exactamente va. Bueno, en este caso... ¿Va recién... con audio? ¿O le quitamos el, lo que es sin audio? Eh, lo prefiero sin audio. Bueno. Sin audio. Ahí está, ahí lo dejamos. Bien, sin audio, así vos podés comentar. Exacto. Lo que estamos viendo es a un grupo de vecinos del barrio El Niandú. El barrio El Niandú, le contamos a la gente de Burlingame que no es próxima a esa barriada popular de Villa T. 6 justamente queda en esta última localidad. Eh, la Sociedad de Fomento está en la calle Juramento, esquina Latrilla, y tiene un problema que es un problema que hermana, lamentablemente, a numerosas instituciones barriales, y esto es cierta informalidad, cierta distancia respecto al ordenamiento para su funcionamiento, y las condiciones que además, por supuesto, como una emergente más de la crisis, ponen en peligro su continuidad, la propia prestación de las tareas para las cuales fueron creadas instituciones como las sociedades de fomento. Lo que vemos son imágenes de la madrugada del pasado miércoles, bien temprano a la mañana, cuando vecinos del barrio, algunos de ellos integrantes de una comisión que está intentando normalizar lo que pasa en la sociedad de fomento, se encontraron con presencia policial, ¿con qué objetivo? Bueno, la presencia policial, de acuerdo a lo que han señalado algunos vecinos del barrio, tenía como fin evitar que los integrantes de la comisión normalizadora, que entre otras cosas, quieren terminar con escenas como las que vemos, un estado de abandono de la sociedad de fomento con ratas que devoran papeles que tienen que ver con el funcionamiento de una institución, con baños abandonados, con tableros eléctricos que son un verdadero peligro, Bueno, los eh, uniformados que estaban allí les dijeron que habían recibido órdenes del municipio de no permitirles la entrada porque el objetivo que tenían era cambiar las cerraduras y evitar que los vecinos que intentan normalizar la institución pudieran hacerlo. Los vecinos, por supuesto, se metieron, se quedaron allí, pasaron la noche, se atrincheraron, y no permitieron que se realizara esto, que por otro lado la policía no está habilitada para realizarlo, la policía tampoco tenía demasiada voluntad en hacerlo porque entiende las razones de los vecinos del Niandú que lo que dicen es que tratan de evitar la injerencia política dentro de la sociedad de fomento y directamente, para esto hay testimonio y veíamos unos carteles en el comienzo, señalan a Lucas Juárez, actual eh, director de entidades del municipio de Urlingam, y también al funcionario, concejal mandato cumplido, Fernando Montiel. También han mencionado al vicejefe de gabinete, el concejal mandato cumplido, Miguel Quintero, a quien dicen, de acuerdo a los carteles que han pegado y a lo que han señalado en declaraciones periodísticas, no quieren que se metan dentro de la vida de la institución. Lo que están buscando es normalizarla y lo que están reclamando, además, al municipio, es la devolución de los libros con memoria y balance y las actas que habrían sido secuestradas por parte de autoridades de la dirección de entidades del municipio de Burlingame. Están pidiendo que les reintegren a los vecinos esa documentación valiosa, reitero, de esto ha pasado ya 48 horas y el municipio, muy activo en dar a conocer una serie de cuestiones que tienen que ver con la agenda del Intendente Interino Damián Celsi, no ha planteado ni ha dado su punto de vista Respecto a esto, dicen los vecinos que desde el municipio les llegó una oferta para realizar una nueva conscripción de socios, cosa que la comisión normalizadora dice ya haber realizado, y además que la supervisión de un posible acto eleccionario esté a cargo del municipio. Los vecinos dicen, el municipio puede venir en calidad de vedor, pero todo esto es potestad y patrimonio, de la Secretaría de Personería Jurídica, la Dirección de Personería Jurídica del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hay un conflicto en marcha, la situación no está solucionada ni mucho menos, como podemos ver, la Sociedad de Fomento está en estado de abandono, eh, los vecinos se quedaron por la noche para evitar que se la ocuparan, se quedaron ellos allí en el lugar hay un apoyo popular importante de parte sí. de la gente del Niandú para que sean los vecinos los dueños del destino de la sociedad de fomento que creo es lo que todos consideramos. Hay un apoyo popular muy, muy grande para las personas que, eh, digamos, quieren reconstituir una sociedad de fomento estamos hablando de una sociedad de fomento, no uh -huh. River Plate, no, no, ni no. Racing, ni una cosa Es una sociedad de fomento de un barrio muy humilde este, que ellos eh, azorados han visto, hemos visto el video con audio del abandono y demás, y entonces ellos como corresponde se quieren hacer cargo, quieren normalizar y demás. Uh -huh. Y este, el resto de la barriada los apoya también y el enojo es bastante grande para con autoridades municipales porque ellos piensan, tienen la sospecha o el temor de que se les metan adentro, como se dice en el barrio. Claro. Y no quieren saber nada con eso, por lo común lo que uno conoce es que los clubes se tienen tienen que tener la prioridad de arreglárselas por su cuenta en cuanto sí. a la resolución institucional que tengan que hacer y los municipios tienen que acompañar más en estos momentos e intentar ver qué es lo que necesitan en cuanto a los papeles y demás, que claro, como dijo muy bien Ubaldo, la mayoría de las instituciones de barrio que son muy, muy pobres sí. y que la gente viene, los que trabajan de albañiles van un rato a, a hacer alguna cosa, o que trabajan en un supermercado, o que trabajan en una empresa, y van y destinan su poco tiempo este, entonces hacen lo que pueden, sí, así están muchos en toda la provincia de Buenos Aires. A ver, la sociedad de fomento, y nos contaba un vecino del barrio El Niandú, en, en el mejor de los casos pueden cobrar una cuota de 100 pesos. Tal. Por lo tanto, estamos hablando de instituciones que están al borde de la subsistencia. La verdad es que uno no entiende qué objetivos y por qué hay tanto interés de parte del municipio, en lugar de acompañar esto, de querer enseñarle a los vecinos cómo tienen que hacer las cosas o qué cosas tienen que hacer, el cómo por ahí sería una buena asistencia, pero el qué, los vecinos me parece lo tienen claro, y esto es darle a la sociedad de fomento una utilidad mayor que la que tiene actualmente, que según señalan, solamente se limitaba al alquiler del salón cada tanto para fiestas, una situación que acusan a la anterior gestión eh, de no haber rendido tampoco de modo satisfactorio. Está claro que hay, una, hay, hay un desorden importante en la sociedad de fomento, pero si hay un grupo de vecinos decidido a normalizar la situación, en lugar de ponerle trabas creo que deberíamos acompañarlos y si se quiere tenderle los puentes para evitar mayores contratiempos de los que tiene un vecino común que se levanta a la madrugada, que va a laburar, que tiene familia y que además le dedica tiempo a un espacio común, reitero, de encuentro para los vecinos de su barrio. No se van a llevar nada de lo que hay en una sociedad de fomento, si es de ellos, al fin de cuentas. Y por otro lado, lo, los vecinos en general de Urlingham, muchos tienen como la reacción de cosas conocidas, ¿no? porque ahí eh, han habido a través de los años y de las décadas eh, sociedades de fomento que de repente estaban y por alguna situación quedaban sin funcionar sí. y después nadie te sabía explicar por qué eso era del orden privado. Sí, tal cual. Nadie te lo sabía explicar. Entonces. Eh, los vecinos hoy en día que están en su sociedad de fomento, que necesitan luego de la pospandemia lugar donde encontrarse, recrearse y demás, necesitan del apoyo de lo que siempre se está diciendo que es el primer mostrador de la democracia, que es la municipalidad. Sí, necesitan y, y, del apoyo y del respaldo. Y pensaba en esto que vos señalabas anteriormente, de esta, de esta mesa que se está proponiendo desde el municipio para supuestamente alertarnos a los vecinos de Hulingham, gracias por iluminarnos en este sentido, sobre las eh, falsas noticias, sobre las fake news. ¿no? Mm. Eh, la mejor manera de salir al cruce de este tipo de cuestiones es llamando a una conferencia de prensa... Dan información. Eh, ...que el director de entidades diga, por tal razones retuvimos si es que tiene algún tipo de potestad para hacerlo, los libros, la memoria y el balance de la sociedad de fomento, lo que pasa en la sociedad de fomento es esto, y que uno como periodista puede efectuar las preguntas que correspondan. No estamos pidiendo, es más, eh, es un modelo que inclusive, aún con los felices o infelices que consideremos las intervenciones de la vocera, es un modelo que se está dando en el gobierno nacional, claro. con conferencias de prensa, sí, con sí. la posibilidad, reitero, después uno se va satisfecho o no con lo que dice Gabriel H. Ruti, es otro asunto pero por lo menos tener la oportunidad de confrontar y de señalar qué es lo que está pasando, eh, porque la verdad es que los vecinos del barrio de Ñandú viven ahí, viven en la zona, nosotros también vivimos en Urlingam, y lo más probable es que terminemos nuestros días en Urlingam, y que los vecinos del barrio de Ñandú se estén privando de tener un espacio, como decía Marcelo, allí donde poder encontrarse en las mejores condiciones. Eh, obvio, hay otros, los que van a dar esta charla, no necesitan de la Sociedad de Fomento de Niandú porque no son de la zona, porque no viven aquí y no les impacta en nada. Claro. Es más, probablemente estén casi de gira dando ese tipo de charlas por distintos lugares. Eh, lo mejor para la gente del, de la Sociedad de Fomento de Niandú, lo mejor para toda esa barriada, este, que hagan el esfuerzo de continuar con su actitud de recuperar su institución, este, para ellos mismos, que inclusive en el video uno veía que estaban descorazonados porque veían hasta la bandera este, de su propia institución, toda manchada, tirada, sí, sí, sí. y la quieren recuperar. Entonces necesitan del apoyo decidido, cuántas instituciones han pasado por eso, y necesitan el apoyo, el respaldo, no necesitan otra cosa. No necesitan sí. otra cosa. Eh, un ex intendente de Ullingham decía... Eh, a propósito de sus malas relaciones con el entonces gobierno nacional, que mucho de ello era porque no lo conocían y que, bueno, no se puede querer a lo que no se conoce. Damos vuelta a la página, si te parece, y vamos Bien. a la última de las, de las postales que tiene que ver con el recorrido informativo de esta semana y que nos lleva a una imagen que ya vimos anteriormente, porque estábamos hablando del intendente de Urlingam Damián Celsi y porque hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo municipal, que tienen que ver con el Secretario General de los Trabajadores Municipales de Urlingam, hablamos de Humberto Nito Bertina. Tenemos la imagen, ahí está, la imagen en la que en una entrevista celebrada por el colega Adrián Noriega en su programa de cablevisión, en su programa tradicional, primer plano, estuvo justamente invitado en, la última, en esta última semana el. Concejal que tiene mayor cantidad de periodos de mandato como representante del pueblo de Urlingam sobre sus espaldas. No te estoy diciendo viejo, Nito, pero tenés indudablemente <risa> muchos mandatos como concejal. Recordemos, Humberto Nito Bertinat, el secretario general de los municipales, fue concejal también durante la gestión de Luis Acuña. era de las espadas más firmes, del ex intendente a quien entrevistamos hace un, un par de semanas, eh, siguió siendo, siguió conduciendo el secretario, como secretario, el sindicato más numeroso de los trabajadores municipales de Burlingame y hoy volvió a ocupar la doble función. Hoy estoy refiriéndome a su asunción como concejal el año pasado, donde reviste como integrante del bloque de Frente de Todos y al mismo tiempo es dirigente sindical de los municipales de Burlingame. ¿Por qué esta imagen? Bueno, estuvo Nito Bertinat en el programa y entrevistado por Adrián Noriega, salió a despegarse con un concepto bastante raro de la gestión del de ex intendente y hoy ministro Juan Zabaleta. ¿Qué dijo Humberto Nito Bertinat? Bueno, cuestionó la política salarial de Juan Zabaleta, inclusive le puso números a esta caída de los ingresos de los municipales, dijo textualmente: en seis años de la gestión de Juan Zabaleta perdimos el 71% del poder adquisitivo del salario. Reitero: en seis años de gestión de Zabaleta perdimos el 71% del poder adquisitivo del salario. ¿Y por qué remarcábamos anteriormente la trayectoria de Bertinat? Claro. Porque durante esos seis años, también el antes. antes y después era el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Si esta situación se estaba dando, situación que no me consta, porque la verdad es que es muy difícil ahondar en lo que tiene que ver, para alguien que es fuera del palo, eh, en lo que tiene que ver con los ingresos de los municipales. Pero si supuestamente se estaba dando esta caída de los ingresos de los trabajadores municipales de Burlingame, hubo medidas de fuerza, hubo reclamos, se hizo conocer la voz de esta caída... ¿Hubo huelga, algún tipo de movilización para denunciar lo que estaba pasando? Bueno, evidentemente a mí no me consta que haya pasado, que haya ocurrido esto. Y la verdad es que si Zabaleta realizó, como acusa Bertinat, una política de ajuste sobre los ingresos de los trabajadores municipales, nadie se enteró porque el sindicato no lo denunció. También puede ser que él de repente ahora tenga una especie, como dicen los médicos, de recupero instantáneo de memoria. Puede ser, no. eh, a mí Con me una parece... una memoria segmentada, porque él, vos hiciste, eh, contaste la cantidad de años que él eh, lleva eh, relacionados, ya sea como concejal, o sea, es alguien que conoce, que conoce sí. los números, que sabe de qué se trata, que representa a los trabajadores ya hace mucho tiempo, y vos decís, de repente, luego de mucho tiempo, uno se viene a enterar de estas situaciones en las cuales también te pone... En un problema, porque eh, hay que averiguar si es que es así sí, también, ¿no? Eh, mirá, por un lado está claro que Bertinat es, es un aliado del oficialismo, lo fue de Luis Acuña, del que formó parte del gobierno, lo fue de Juan Zabaleta, al menos no le creó inconveniente si es que Zabaleta estaba realizando estas políticas de ajuste que dice eh, Bertinat se aplicaron sobre los trabajadores municipales. Y lo es con renovada fuerza del Intendente Interino Damián Celsi. ¿Por qué lo decimos? Bueno, primero porque el propio Bertinat, como si fuese jefe de gabinete de la gestión municipal, que recordemos, tiene jefe y tiene subjefe de gabinete, salió a aclarar y a corregir lo de la mejora salarial en primer término a mediados del pasado mes de abril. Y ahora no solo le pega este palo a Juan Zabaleta, sino que además ya directamente está hablando y postulando a Damián Celsi, como el mejor candidato que tiene el Frente de Todos para el 2023 en Urlingam, Me corrijo, después de Juan Zabaleta, dijo Humberto Nito Bertinat, que evidentemente tiene mucha sagacidad claro. para este tipo de cosas y además tiene la suficiente autonomía como para dar entrevistas sin pedir permiso a otros. Me la dio a mí cuando fue en su momento el reclamo por los trabajadores municipales, para dar a conocer una posición muy cercana al oficialismo, esto también es cierto, y se la brinda a Adrián Noriega, también en este caso para postular a Damián Celsi. Eh, dice Bertinat que en Urlingam somos pocos y nos conocemos, eh, que es un municipio de apenas 34 kilómetros eh, cuadrados, y señala en este sentido que hay de parte del intendente Damián Celsi, primero dice, y voy a tratar de ir al textual porque no quiero poner en boca de, del concejal palabras que no haya dicho, ni mucho menos, eh, dice Humberto Nito Bertinat, a ver, eh, sobre Damián Celsi, se está preparando, se está instalando, y por supuesto que lo vamos a acompañar y a poner todo como militantes. A ver, yo prefiero un intendente que cuando asuma esté preparado, lo más posible, claro. no que vaya aprendiendo sobre la marcha, personalmente, claro. personalmente no después hay gente que prefiere otra cosa. Y, y bueno, me gustaría que cuando tengamos un intendente, eh, lo de instalación se dé por la prepotencia de su trabajo y por la gestión y no tanto porque eso sea un objetivo. Uno se explica también a partir de estas declaraciones de Bertinat, un hombre de confianza de Celsi, el porqué de tantos afiches con la imagen del Intendente. O sea, lo que nosotros presumíamos de una posible instalación, Bertinat lo reconoce sin ningún tipo de pudor. Eh, dice también, eh, nos conocemos todos en Urlingham, un distrito que tiene 34 kilómetros cuadrados y sacando la figura de Juan Zabaleta, Celsi es el que mejor representa al peronismo del Frente de Todos. Bueno, primero creo que todos coincidimos en, en esta mirada sobre Zabaleta, no solo limitándola al Frente de Todos, es indudablemente el dirigente político con más peso propio en el distrito de Urlingam. Alguno me va a decir, bueno, Zabaleta tampoco era de Urlingam cuando vino a la gestión. Sí, pero tiene este pasado común en donde también está Humberto Nito Bertinat, que es haber claro. sido parte del viejo partido de Morón, mm. al que conformaban además de Morón, Hurlingham e Itusaingó por una cuestión de proximidad, por una cuestión de cercanía, Zabalete es alguien del oeste. Cuando Nito dice, en Urlingham somos apenas poquitos y nos conocemos todos, él lo conocía antes de que fuese concejal de Damian sí se lo cruzó en alguna unidad básica de Villa T6, de William Morris, o de Urlingham, no digo esto sin considerarlo una cuestión de valor, simplemente porque él puso sobre la mesa el hecho de que nos conocemos todos. Yo la verdad que no conozco, ¿a qué colegio fue? ¿Dónde iba a bailar? ¿A qué club iba? Eh, ¿Dónde se juntaba? ¿Dónde iba a tomar una cerveza? No conozco nada de eso de Celsi, al margen de la legitimidad que tiene, porque los vecinos de Hurlingham, al fin de cuentas, lo han elegido, para ocupar un cargo como concejal y por esas cuestiones de sucesión, ser hoy el intendente municipal. Eh, yo estaba, estaba pensando en lo que me sonaba raro, o me hacía un poco no. de, de ruido, Tengo sí. derecho que me haga ruido, así por supuesto. que... Hoy en día hay una problemática con los salarios muy grande y eh, también eso implica la actitud que puedan tener los dirigentes sindicales. Y lo que uno no ve, por pues eso me extraña de, uh -huh. de Bertinat, es decir que hoy en día es difícil encontrar un dirigente sindi eh, sindical que con tanto celo esté protegiendo al, al patrón. Porque por lo común hay discusiones tanto a nivel oficial como a nivel privado y demás. Bueno, eso es una él, cuestión de, de fondo, de Marcelo, que tiene que ver con los dirigentes sindicales, por un lado representando a los trabajadores, y por el otro lado será un compañero lo que quieras, pero en términos abstractos es la patronal. Claro. Y esto es el, el departamento ejecutivo, quienes gobiernan, quienes administran el municipio y quienes al fin de cuentas deciden con los recursos que tienen o los que le faltan, ¿cuánto gana un trabajador municipal? Eh, el mismo Bertinal lo reconocía, eh, en promedio con los aumentos los trabajadores municipales de Hurlingham están en el orden promedio de 30 mil pesos, es nada. nada. Ahora, ¿dónde estuvieron y de qué manera? Quizá yo no lo conozca, seguramente debe ser así, eh, Bertinal tiene mucha más información al respecto que yo, eh, es, es lo posible, es lo que pueden pagar los municipios. Pero bueno, hay un problema ahí y hay un ruido que hacen este tipo de cuestiones cuando uno está de un lado y del otro. ¿no? Muy complicado, muy complicado. Exactamente. Eh, lo que eh, hoy estuvimos viendo, eh, salimos, eh, la zona salió sorteada, además hubo un problema ahí que nosotros hicimos una nota con los empleados de Carrefour de Cinco Esquinas, este, que el resumen en un minuto, bueno, hay un intento de, de, de, de flexibilización, les están pidiendo multitarea, decir que los pueden cambiar de tarea. Sí, flexibilización les, de hecho, ¿no? De hecho, les están diciendo que hoy trabajan a la mañana y mañana trabajan a la tarde o a la noche, es decir, este, yo decía, entre eso de, de Urlingam, de Carrefour, después eh, el, la sociedad de fomento de Ñandú, más toda la cuestión interna este, que hay y la vida cotidiana, dije, bueno, eh, somos chiquititos, pero salimos sorteados, ¿Y vos qué pensabas que no iba a haber nada para, viste, para decir? Viste, viste, y apenas tomamos algunos de los temas que tienen que ver con esto, por supuesto hay también actividad que tiene que ver con el municipio, que tiene sus canales de comunicación habitualmente, que forman parte de las agendas, los anuncios, las firmas de convenio que históricamente los intendentes llevan adelante. Pero bueno, nada, eh, hay varios temas abiertos, hay varias puertas abiertas que ojalá conduzcan a tener mayores precisiones respecto tema salarial, tema respecto a la candidatura que algunos ya están inflando, de Damián Celsi, uno se pregunta, bueno, y el equipo que rodea al Ministro Zabaleta, ¿cómo toma este tipo de declaraciones? Porque está claro que Zabaleta hoy por hoy con las responsabilidades que tiene, está un poco más preocupado que en quién va a encabezar la lista o no el año 2023, pero la gente que lo rodea, quienes trabajan en el territorio para él, ¿cómo toman estas declaraciones? Que si a mí me preguntás y formara parte del elenco de Zabaleta, te diría, che, esto es una provocación nos están invitando a salir a la cancha. Bueno, veremos si recogen el guante, si consideran que es tiempo de hacerlo, o si al fin de cuentas se saben tan seguros de no dar esta pelea, de no dar esta batalla. Gente, nos vemos de, de vuelta la semana que viene, el viernes que viene, y este y bueno, el espacio va, va creciendo, va instalándose, la gente dice y comenta, bien, ¿sí? los vecinos bien, y las vecinas comentan bien. y dicen cosas. Este, que está bueno, estos son disparadores para que más que nada usted piense, no usted piense y usted decida porque en definitiva en determinado momento esto no es una monarquía y te van a llamar a que vos votes y decidas Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Nosotros intentamos hacer algo que no se había hecho antes, que es este tipo de, de programas sí. a nivel local, y para ayudar a y eso. Y que la gente no se quede con nuestra mirada, que por supuesto claro. es parcial, que es un recorte de la realidad que nosotros editamos y sobre el que consideramos decir determinadas cosas. Hay afortunadamente otros medios de comunicación, nombrábamos el caso de, de primer plano de Adrián Noriega, nombrábamos en su oportunidad a los amigos de Urlinga Maldía. Eh, que han escrito también una buena crónica respecto a lo que ha pasado en la sociedad de fomento del barrio del Niandú, lo que está pasando. Digo, hay otros lugares en donde uno puede armar el mosaico que quiera para tener una idea más aproximada posible de lo que uno piensa cómo son las cosas. ¿Eh? Nos vemos, gente, Nos vemos. hasta la semana que viene. Hasta luego.